Hablando de entornos virtuales relacionados con, con la seguridad, lo que los fabricantes de seguridad eh, buscamos es el equilibrio entre la seguridad que proporcionamos y el rendimiento que esto puede, o el, el, el peso, o el, cómo puede afectar al rendimiento a la hora de proteger estos equipos. Eh, básicamente, buscamos eh, que los equipos estén protegidos con un impacto mínimo, si puede ser incluso mmm, eliminar el, el impacto en el rendimiento de los equipos a la hora de ofrecer el, la funcionalidad que, que deban de ofrecer a, a sus usuarios.